Hola, tengo un propósito para ti. ¿Tienes un minuto? Aquí tenéis a Joan Clotet, buen amigo, humanista digital y gran profesional, con el que comparto el contenido de esta semana, que no es otro que el propósito. Profesionales y empresas en busca de sentido. Debo decir sobre Joan que nos conocimos hace algunos años alrededor de una cerveza y que esa cerveza es la que nos sigue uniendo. Hemos trabajado juntos dando formación sobre marca personal en Ferrovial y que es un gran profesional, una gran persona y que supo además afrontar un cambio de foco para moverse hacia su pasión, las personas. Pues esta semana le entrevisto en el podcast que he transcrito en el blog también y ahí hablamos de otra pasión que compartimos además de la cerveza que es el propósito y su capacidad movilizadora para preguntarnos dónde estamos y cómo podemos mejorar un poco este mundo. Entre las preguntas ¿Hay alguna tan trascendente como esta? ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Menudo giro mental, ¿eh? A ver, yo te, diría, yo te diría que con hambre están las dos deliciosas. Bueno, no te lo pierdas. Te aseguro que también hay preguntas serias y respuestas brillantes. Te veo la semana que viene.